A Yanisei López Reyes, candidata a diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular por este municipio de Medialuna, la encontramos en su mundo habitual. En la escuela secundaria básica Elías Aldiva Álvarez, donde se desempeña como directora de este plantel educativo, responsabilidad que alterna con sus funciones como delegada de la circunscripción número 5 del reparto Maceo. Desempeñarse como directora, como educadora, en un centro estudiantil es una etapa de la adolescencia muy difícil, eh, que hay que lidiar con muchas necesidades, con muchos problemas y realmente es un sacrificio porque no solamente yo soy la directora, soy también delegada de la circunscripción número 5, que también es una responsabilidad muy grande. Me desempeño como presidenta del CDR donde reside. Los vecinos, las personas que viven en este barrio vieron en mí la persona que los podía representar como delegada eh, realmente en la circunscripción Y así es como llego, por, por el pueblo. La joven de 40 años de edad, amante de la geografía que aprendió para enseñar a sus alumnos, es querida y respetada por todos en su medialuna natal. Trabaja incansablemente con los cederistas. Ella movilizaba a todo el mundo y es una, una compañera magnífica. Es una gran compañera, muy seria en su trabajo, muy humilde. Una buena vecina, ella una bella persona. Hoy esta mujer sencilla de carácter afable hija de personas humildes, resultó electa en los plenos de las organizaciones de masas, candidata a diputada a la Asamblea Nacional Todos los compañeros de aquí, de nuestra escuela la queremos mucho porque tiene un carácter afable, cariñosa muy amable y específicamente humana con las personas muy preparadas muy optimista. Ella fue mi profesora de geografía para mí constituye un ejemplo a seguir una gran persona Nunca imaginé Llegar ahí porque soy hija de campesinos, de personas muy nobles. Todavía me pueden pellizcar, que no lo creo, <risa> realmente no lo creo. Yanisei López Reyes es candidata a diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular, pero es ante todo una mujer cubana de estos tiempos comprometida con su patria y su historia. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.